Mi mundo es un libro. Comenzaba el invierno. En la biblioteca estaban algunas personas leyendo. Una de ellas era un niño de 8 años. Un libro abierto en una de las historias sobre la mesa hacía que Jacob se entusiasmara más por terminarlo. Ya debemos irnos, Jacob. La voz de su madre con la mano extendida hizo volver a la realidad al niño, quien salió con ella. Una de las ventanas estaba abierta y por ella entró un fuerte viento que arrancó alguna de las hojas del libro. Unas cayeron en la mesa, otras en el suelo, y otras volaron más lejos, tanto que se metieron por una pequeña rendija hacia otro cuarto y se acercaban lentamente hacia una chimenea que estaba encendida. Del libro saltaron varios personajes asustados, veían a lo lejos que parte de su mundo estaba a punto de quemarse. Las hojas por fin terminaron su aterrorizante viaje, pero quedaron muy cerca de la chimenea, tanto que si hubiera una pequeña brisa sería el final de esta historia. Entre algunos de los personajes salieron corriendo a rescatar las hojas, pero se encontraron con una puerta. Con mucho esfuerzo y equilibrio, se subieron unos encima de otros para tratar de abrirla. Lamentablemente, esta puerta estaba cerrada con llave. La frustración y la angustia se apoderaba de todos ellos. Sintieron mucho alivio cuando vieron salir del libro una avioneta. Todos recordaron que allí había un cuento de aventuras en el aire. El piloto les hacía señales para tranquilizarlos y decirles que él iba al rescate. La avioneta salió por una ventana hasta llegar al techo. Se acercaba a la parte exterior de la chimenea, de la cual salía mucho humo. Dio varias vueltas alrededor lleno de miedo, pero desde allí podía ver a los preocupados personajes quienes ponían en él toda la esperanza de recuperar parte de su mundo. Así que el piloto se llenó de valentía, sumergió su avioneta en el denso y oscuro humo y se lanzó para poder entrar, no podía ver nada y el calor era cada vez más insoportable, abrió su paracaídas y a los pocos segundos se comenzó a quemar, su ropa también se empezó a destruir, cuando vio las hojas hizo muchas maniobras con los pedazos de su paracaídas hacia ellas, tuvo que cruzar el ardiente fuego y el dolor en su piel era realmente insoportable pero no podía renunciar a su misión. Cayó muy fuerte al lado de las hojas y uno de los huesos de su pierna crujió haciendo gritar con desespero al piloto. Sentía que se iba a morir, pero no podía desistir en ese momento. Así que, con su cuerpo calcinado casi por completo, tomó las hojas y se arrastró hacia la puerta donde estaban los otros personajes, quienes lo animaban gritándole desde la rendija que había debajo. Lentamente se acercó y en medio de llantos, gritos y sangre, logró empujar las hojas hasta el otro lado. En ese momento, su cuerpo renunció. Algunos personajes lloraban por el acto heroico del piloto. Otros se alegraban de haber recuperado a su mundo. Con mucha nostalgia volvieron hacia el libro con el sentimiento de impotencia por dejar a su héroe al otro lado de la puerta Finalmente entre todos vuelven a armar el libro Al día siguiente llega Jacob y encuentra el libro en donde lo dejó y ansioso por continuar se sienta en su silla y sigue leyendo la historia Se da cuenta que hay algo raro en el libro ve los remiendos que tiene y lo que más le impactó fue que hacía falta un personaje. Las hojas tenían muchos dibujos y textos, pero él sabía que estaba incompleto. Así que sacó de su maleta unas crayolas y comenzó a dibujar al piloto. El niño terminó de leer el libro y fue a donde su mamá a contarle lo emocionante que fueron esas historias que ahora estaban completas en su mente. Todos los personajes se reunieron y vieron que su héroe había revivido su cuerpo era diferente pero se alegraron mucho por tener de vuelta al piloto autor leandro galvis